Nosotros vamos a hablar un poco de Ipozdón, eh, Roberto. En esta semana ha sido, en la semana pasada ha sido un revuelo muy grande con el nuevo director, con el director de Ipozdón. Vámonos, señor director, con la número 8. Por favor, vamos a hablar de Adams. ¿eh? Se llama Adam, ahí está. Tú sabes que eh, yo denuncié, atención Luis Díaz. Tú sabes que Luis Díaz, nuestro amigo, es el encargado de Ipozdón. En la ciudad de San Francisco de Macorís ¿Cómo? Entonces, no yo lo un... sabía Ah, bueno y, y, y yo lo supe, oye, ¿por qué? <risa> yo hice un comentario hace mucho en la Z101 En el gobierno de los sábados Sobre, ¿ustedes recuerdan el problema que teníamos con la Junta Central Electoral? Y que yo decía Que se puede organizar que muchos, muchas instituciones eh, estatales Den el servicio a través del impostón Por ejemplo la renovación de una cédula, Exacto. la solicitud de un antenacimiento, Por ejemplo, ahí ahora viene la renovación de Marbete, que tiene un buen servicio. Pero esas empresas, por ejemplo, como la DGII, la Dirección General de Impuestos Internos, utiliza Cufri eh, o envíos privados. Entonces yo decía, ¿para qué sirve el impostón? ¿Qué hace el impostón? Se supone que nació y se creó para repartir cartas, documentos, pero yo preguntaba en la Z en ese entonces si alguien utilizaba su servicio y que eso había que cerrarlo porque eso no hacía nada. Y mira lo que surgió ahora. Mira, Continúe este... con la vueltecita que le está haciendo. <ríe> Así es. ¿Eh? Ahora sí, señor director, pues vamos a colocar la número 8, quien es el director eh, de Hipostón El director general el director general del Instituto Postal Dominicano Hipostón Adán Peguero pidió al presidente en el día de hoy lunes, al presidente Luis Abinader, una licencia de su cargo por las denuncias que pasan en su contra, por presuntas irregularidades entre esta entidad con la empresaria internacional Mía Cargo. Según la vocera de la institución, Ana Florencio, Peguero se comunicó vía telefónica con el presidente Abinader en el día de hoy, y le solicitó una licencia de su cargo hasta que concluya las investigaciones, por lo que será sustituido por el subdirector general de Ipos Don Juan Francisco Barrera Reyes. Entonces, en el día de mañana, pues el, ya el, el que hoy es sub de, eh, de Ipos Don, Juan Francisco eh, Barreras Reyes, ya en el día de mañana va a ser el director, esto lo pidió el mismo Adam, eh, lo que es su licencia, él mismo se le puso a la disposición al señor presidente Luis Abinader que le diera esa licencia, para eh, eh, que la justicia pues, lo investigara. De su parte, entiendo que él fue muy responsable de solicitarle al presidente que le diera esta licencia y ponerse a la disposición de la, de la justicia, en este caso la investigación, con una, con una empresa internacional, a Cargo. Así que vamos a ver... Cómo, cómo esto se desarrolla, qué arrojan las investigaciones para ver en qué tenor pues va a quedar lo que es el señor Adam Peguero, quien hasta el día de hoy era el director de El Impostón. Así que vamos a ver cómo esto va a culminar. Hasta tanto se presume cualquier vinculación eh, que él tenga, tanto con esta, tanto con esta eh, compañía internacional... Y con el manejo que se ha dado eh, eh, esto, yo misma entendía que ya eso no existía en República Dominicana. Muchas personas no utilizan eh, el correo, como comúnmente se le dice. Ellos, Las personas estamos utilizando los curris privados, ¿eh? Que es una rastrería, ¿eh? Exacto, no, no, es una rastrería, pero es el servicio que nos están sí, pero dando. Ahí es, es, es, es que ahí es que yo voy. Es necesario tener el correo. El problema es que el Estado muchas veces desconoce cosas. Que, por ejemplo, tú sabes el dinero. Ahora mismo es lo que se está usando a nivel mundial. Lo que más se está usando es los servicios de envío, de cartas, de paquetes, sí etcétera etcétera entonces en vez de generar ingresos para el estado y empleo hay lo que entonces el director lo que estaba haciendo negocio y le dio ¿eh? la parte de paquetería y de envío a una empresa privada vía a cargo ¿Eh? y ahora ya... a un tipo que, que fue procesado en europa por yo no sé cuál paquete estaba distribuyendo en europa ah pero fue procesado por la Justicia de Europa. No sé qué paquete... Y ahora esa acá. compañía se está desligando de cualquier del tema legal. Ella simplemente, eh, una de sus voceras, eh, habló y, y dijo que ellos sí tenían un contrato con el impostón, pero que se desliga de cualquier investigación que tengan ellos que ver. O sea, ellos le está diciendo que a la Justicia Dominicana que investiguen al director no que investiguen a la compañía, y esto debe de ir de la mano, porque para investigar al director, tienen que investigar eh, el contrato que hizo con dicha eh, eh, empresa, puede ser con esa o con cualquier otra, pero en este caso se está hablando que se llama Mía Encargo, así que vamos a ver, eh, Roberto y amigos televidentes, cómo arroja esta investigación hasta el momento, todas esas especulaciones. Entonces nosotros tenemos que ser, sí, indep ser objetivos. Independientemente de las especulaciones o no. Atención, Luis Díaz. ¿eh? Impostón. Hay que cerrarlo. Y pues, hay que cerrarlo. ¿Cómo? Claro. Sí, otro... sí. Dime, dime. dime otra cosa más. ¿Qué, ¿Qué tú? Nadie lo usa. Claro. como ha hecho con otras instituciones? Porque si no funciona. Se cierra. Tú ves. Y si no hay la capacidad. ¿Dónde poner... queda el correo en San Francisco de Macorís? Te digo que Luis Díaz. Después que yo hago el... Comité... El correo no está en la calle Eduardo En la Eduardo ¿no, sí? no, no, el correo no, un oficinito, un En la oficina de el 2016 también me llegó, eh, me llegaron un unos documentos cheque. por correo. Claro, porque cheque. El, es que el correo, mira, es que el Lo correo, el correo, si cheque. se hubiese modernizado, funcionar y es necesario, es necesario. Yo me enteré porque vi a Luis Díaz una actividad, bueno, cuando se lanzó el, el proyecto Mi Ciudad Segura, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, de San Francisco de Macorís. Y él me dijo, Roberto, hiciste si un comentario en la Z, que esto, yo soy director, mira, que estamos haciendo esto, esto. Y entonces yo dije, ah, dime, esto, esto, es verdad, esto, esto, es verdad. Entonces, eso hay que cerrarlo. O poner una gente que vaya a modernizarlo con los mismos recursos. Y todavía hay gente ahí pidiendo la liquidación de la gente que desligaron. Mm. Sí, es un asunto, señores. Calispodón, señor director, hay que cerrarlo.